El día de hoy se dictó una sentencia de 20 años y más un millón de pesos de indemnización a favor de la víctima, Josner y Altagracia Javier Paulino y estamos conforme con la misma puesto de que se hizo justicia porque fue un intento de homicidio que hubo, a la cual se le propinó 21 estocadas con un destornillador. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos de hablando del caso ocurrido el día 7 de noviembre del 2017 eh, en el cual eh, su ex pareja le proporcionó 21 estocadas a la joven Josneri eh, Javier Paulino. Además Leonardo Burgos se le conocía proceso por haber agredido a su ex pareja. El tribunal colegiado lo declaró culpable y lo condenó a 20 años de reclusión, entendiendo el tribunal